¿Te vas a animar a la a botella de la muerte? ¡No! no tampoco para tampoco patatas. No, no sé. bueno, es es no una botella bien. de plástico vacía. Bueno, pero bueno, este desafío fue sí. viral en un momento. Y ahora los voy a desafiar a ustedes, Clarita y Lucas, a ver ¿Bueno? si pasan el reto de la botella. Que bueno, Lucas el fin de semana no lo pasó al reto de la botella, pero ¿Ah? bueno, no lo voy a mandar ¿Por qué no enfrente. lo pasó? No lo pudo esquivar. Palo, palo. Ah, no pudo esquivar no, la yo botella. Estoy no, no. Venían y venían las botellas. Venían. Y la iba No toda. se movía. Sí, qué fama que me hacen. No. Señora, no soy así. Para el otro no? lado, señora, yo soy un señor correcto. Es un Perdón, santo, ¿no? Perdónenme. ¿Quién se va a ir a pasar primero? No, no, Dale, no. Lu, Lu. Vamos, Lucas. Lucas. Y Lucas, yo te filmo. Te voy a contar. ¿En qué consiste este escudo? No, no, no, no se los cuento verdad. a los que están también en su casa. Con esta un, un antifaz muy discreto, Lucas. Oh, no. Ay, muy mira. discreto, muy bonito. Sí. Y yo voy a tirar esta botella. si sí. Y sí. vos vas a tener que ir esquivándola haciendo un movimiento okay. de izquierda a izquierda. Te Perfecto. voy a avisar primero para dónde va la botella. así ah, si yo me muevo para el lado opuesto. Claro, por favor. Si, sí. si vas para el lado de la botella, vamos a estar en, en problemas. La primera, digan la verdad, porque los conozco, que son medio satán. No, no, no. Nada. Todos, siempre, siempre con la verdad. La Bien. primera voy a ir para este lado. Okay, Bien, y a partir de ahí, vos te manejas. Dale, ¿y la la a la una A las dos Y a las tres Me dicen que a <risa> Se cayó la botilla, Pará, ¿Qué? la voy a levantar Pare, Encima lo habría Si ganaste, ganaste Un millón de pesos Chicos <risa> los que están atrás de cámara me vieron todas las veces que probé la botella de hecho la probamos en el corte Sí. pero bueno cosas que pasan estamos al aire estas cosas claro ahí la voy a estar bien te está dando tiempo la botella te está ayudando para ya bien. hay que estar atento al sonido ah eso ¿cuál fue tú en esta pequeña y corta instancia que tiene agua el sonido del agua al rebotar entre las paredes laterales de la botella no mienta no ahí está ahí está vamos a la una. Ah, lado, a este lado. ¿verdad? A las dos. ya, las tres. Me dicen que cuando ella baila, Va bien. La va bien. va ah, bien, verdad. Lucas. Me dicen que Vas cuando Le esquivó muy bien ahí, va Clarita. también parece lleva fuerte, El costado. Va de nuevo, ¡Ay! En caso te recomiendo que después veas el video en tu casa. Voy a ir por el otro lado ahora. ¿También vale. está? Me encanta ah. verte. ¡Cuál es! ¡Ay! ¡Equí va! ¿Vale? ¡Ey, <risa> Ey eh, vos sabías, Clarita, fui a mí. Pero, amiga. ¿de dónde la tiras? Pero me sale un par. ¡Esta potencia! Sí, arriba, me reanimo. Va a estar todo bien. No te cuido, Clarito. No te cuido. Dale, Clarito. A la cabeza gritan por atrás del estudio. Voy para este lado, Clarito. Ya, se agarra y se tapa. No te tapes. Dale, Clarito, Vamos Que no te usted, que no te den la cara. Que no te den la cara. Ese fuiste No. Ay, ay. Vamos, Dale, dale. Va la pelota. La pelota, la vuelta. Vamos. Dale, Clarita. Ahí está, va muy bien, vas con el ritmo, vas con el oh. ritmo. Sabés sentir la botella, vas oh. bien. Vas bien, Clarita, vas bien. Mentira, ahí está. Dale, Clarita, de nuevo. Ahí va. Dale, Clarita. Dale. Vas, vas muy bien. Vas muy bien, Clarita. No, para, No hay nada de me están haciendo Para te al no, no corte! Sí, ¡Sentate! ir al corte! ¡Vamos a ver! Sí. Vamos a ver el corte jugando qué con pedras! ¡Pero ahora se acabó, ¡Qué miedo! ¿Por qué traigo no sé esto tan peligroso? ¡Vamos! Vale. ¡Listo! ¡Ya! <risa> <risa> <risa> ¡Pero, señora, mueva hacer? ¿sí?